para la construcción continuamos Gabriela Eduardo de Saca. Oigan el central y símbolo de los perritos con cuernos no atraviesa por un buen momento sí, y no solo en la cancha como es costumbre al parecer su rendimiento en casa también está dejando no. mucho que desear ¿Por? Chequen ¿Alguna vez han visto a su esposo y han dicho wow Ya es hora de cambiarlo por algo mejor <risa> la cara del Pollo Viseño. Sí, qué manchada. Y, y, y lo peor es que anda pensando en cambiarlo por uno de Pumas. Yo creo que mejor de la América, porque los Pumas ahorita como que... Eh. Espérate, espérate ah, un tantito, okay. espérate ay, un ay. Pero ¿sabes que Yo creo que el Pollo tiene una, una gran carrera por delante. La ¿Neta? neta, Pollo, si te pones a estudiar medicina ya, hoy, <risa> tienes una gran carrera por delante, la sí, neta. despierta está acá. Pues, sí. pues mira, su esposa lo quiere mucho. Ah, Mucho. Sí. Pero después de ver cómo jugó el clásico, la neta lo quiere un poquito menos, porque... No, no. Ahora, la esposa de Samuel García, por ejemplo, Mariana Rodríguez, ya está ansiosa por hacer eso de cambiar a su esposo por algo mejor. Uno que sí sepa hacer campañas y, y, y que la tenga más fosfo, fosfo que Samuel, ¿no? Eso es lo que ella quiere. ¿Más fosfo, fosfo? ¿Perdón que dijo que, que la tenga? Sí. La carrera, la, la... carrera. Okay, la gracias, la mora, sí. ¿Saben qué? Cecilia claro. no, Rodríguez sí cambió a los hombres por algo mejor. ¿Saben por qué? ¿Por qué? ¡Por mujeres! ¡Obviamente! Ah, no, muy bien. A ver, pero si ni el entrenador ha podido cambiar al pollo, pues está muy difícil que su esposa haga algo, ¿no? Eso sí es cierto. Mira, esto mismito dijo Sara Cojan, y la afortunada lo encontró en la misma charla.